cómo participar en un foro ingresamos en el curso y vamos a ver que tenemos dos eh, foros en principio avisos y novedades y foro de bienvenida si entramos por ejemplo en avisos y novedades vamos a ver un, un tema ya publicado para leer el contenido del tema vamos a hacer clic acá en el título y ya podemos leer el contenido del, del tema publicado en el foro en este caso en el de avisos y novedades los temas publicados no requieren eh, ninguna respuesta del usuario son simplemente publicaciones a título informativo así es que eh, solamente leerlo para estar al tanto de las novedades que van pasando en el curso si volvemos a la parte inicial del curso van a ver que antes acá me decía un mensaje no leído y ahora que ya pude acceder y leer el contenido del mensaje no me aparece. Cada vez que se vayan publicando ¿eh? mensajes nuevos me va a ir diciendo cuando yo ingreso cuántos mensajes tengo no leídos. En este otro foro de bienvenida también tengo un mensaje no leído. Si entro... Voy a poder ver el mensaje y además la posibilidad de responder al mensaje. En este caso, en este foro, sí tengo que eh, hacer esa tarea de responder. Cuando pulsamos responder me va a aparecer un espacio en donde eh, me replica el, el nombre del mensaje y acá yo tengo este espacio para escribir eh, mi respuesta al mensaje original en este caso es un foro de presentación Una vez que tenemos el mensaje, vamos a el botón enviar al foro y esto publica nuestra, nuestro mensaje ya en el foro de presentación.